Se cumple un año del asesinato de las dos niñas argentinas eh, a manos del ejército paraguayo. Un tema eh, que sigue presente en la agenda de la comunicación popular, la comunicación contrahegemónica, pero que realmente no ha impactado de lleno en la opinión pública argentina. En esta parte de ese reportaje que nosotros dejamos para este aniversario, para seguir el tema en, en nuestra agenda, eh, El Negro Suárez nos relata... Eh, ¿Cómo fue ese operativo, estos operativos de falsa bandera, que sigue ajeno, obviamente, a, a la politiquería del día a día, pero que está presente en la memoria de los pueblos que más arriba? Uno lo dice fríamente, porque pero es una operación de manual, una operación que han hecho en Vietnam, que han hecho en Colombia, que han hecho en Panorado, que golpearon a los niños, atacaron el campamento, los norteamericanos saben mucho de eso. Este, y nosotros en la Argentina sabemos mucho porque todavía nosotros estamos buscando más de 500 niños desaparecidos este, durante la dictadura, así que, digamos, si de algo sabemos es de, de, de, de lucha, de resistencia y de desapariciones de niños. Entonces, este, bueno, ahí atacaron el campamento, eh, se llevaron viva a Lidia y Mari Carmen, de 11 años de edad, nacidas en la Argentina, nacidas, criadas, escolarizadas en la Argentina, salvajemente y las ejecutaron, y dispersan a los demás, entre ellos que se dispersan están Anita Lichita, las 12 mellizas eh, de Carmen Villalba y de así de Oviedo, eh, Tamara, una nenita que en ese momento tenía 16, 17 años, y eh, Laura Villalba. Ellos se dispersan en el monte. Anita, eh, man, eh, las dos nenas de 11 años, Lilian y Mari Carmen, son torturadas, las ejecutadas, las visten con uniformes relucientes de, de, de fajina y ahí viene el presidente paraguayo, el jefe militar, el general Grau, el jefe anti antisecuestro y varios asesores, se sacan fotos con los cadáveres de las niñas y anuncian que desmantelaron un campamento de guerrilleros y desmiente que las niñas tengan 11 años, dice que tienen 21, niegan que son argentinas, dicen que no son, que son hijas de los guerrilleros y que estaban armadas y que se resistieron y las tuvieron que matar. Después las desnudan, queman toda la ropa, queman toda la evidencia, hacen desaparecer toda la evidencia, hacen de, de, desaparecer los supuestos videos que grabaron eh, y las entierran clandestinamente y no permiten ni que el gobierno argentino, ni que el equipo argentino de antropología forense, ni que la de gremial de abogados y abogadas, ni que las madres, que, la madre que está acá, eh, Miriam, eh, puede intervenir en la causa ni ver los cuerpos de las hijas, no permite ningún tipo de pericia que no sea la de ellos. Lo cual origina que la gremial empezó a, a tirar con nucleares, ¿no? empezó a hacer todas las presentaciones eh, habidas y por haber. Eh, las únicas presentaciones hechas a nivel internacional las hizo la gremial de abogados. No hay otras presentaciones que no hayan sido hechas que no fueran este, llevadas adelante por la gremial de abogados. Entonces, este, a partir de ahí eh, quedan dispersas en el monte el EPP envía a tres militantes a rescatar a los que estaban vivos y son ejecutados eh, con esos fusiles que a 500 metros los fusiles calóricos que les proveen los gringos que a 500 metros pueden detectar este, por el calor eh, si es un ser humano o es un chacho jabalí así que creo que hicieron tres, cuatro disparos certeros a 300, 400, 500 metros, y ejecutaron a estos tres importantes militantes del EPP que iban a rescatar a las a los que estaban sobrevivientes. Sobre, y en ese enfrentamiento también, eh, Lichita es herida. O sea, ya había sido herida en una pierna cuando la, las tropas paraguayas cayeron sobre el campamento, que se escaparon, y ahora es herida en la cabeza, un refilón de una bala, y se vuelven a escapar ahí se dispersan por un lado Tamara y Anita la hermana melliza de Lichita se van para un lado queda Laura con Lichita herida cuidándola eh, y ahí empieza una odisea de, la, de, de las dos parejas mira, Tamara y, y Anita eh, prácticamente en un escape de, de película, sobreviviendo comiendo víboras, comiendo sapos eh, en fin, tomando agua en los arroyos logran eh, romper esos dos o tres anillos de fuego que habían hecho las FTC, las Fuerzas de Tareas Conjuntas, eh, con dificultades para marchar de noche por los francotiradores con esas miras calóricas que le daban a todo lo que se movía. De día el problema que tenían ahí es que eran más fácil vistas. además hay grupos narcos en la zona. En fin, no era una situación sencilla. Lograron salir del del departamento concesión, llegará a, a, a Asunción y hoy la gremial de abogados las tiene a las dos este, y está tramitando, tramitando su refugio político. La gremial de abogados además pidió el refugio político de todas las familias y los niños Villalbas y lo logramos, Nos, logramos conseguir el refugio político de todos. Eh, Laura quedó con Lichita. La dejó en un momento en una especie de, de, de ramada que habían improvisado, herida Lichita. La, va a buscar agua y comida y cuando vuelve Lichita ya no está más. Y algunos aborígenes de la zona le, les dicen que Lichita fue llevada forzosamente y subida a camiones militares. Laura va a buscarla y es detenida. Y en este momento está en un cuartel militar en situaciones horrorosas, espantosas de detenida. Laura no es un miembro beligerante, no era no era un militante del EPP, no estaba armada. Eh, si ustedes ven, la, la, la, digamos, los expedientes judiciales de terror, para morirse, las barbaridades que, que ponen... Eh, Laura, ¿cuántos la años tiene Laura? ¿Cuántos años tiene Laura? Laura tiene 40 y algo. Claro, es muy joven. Años. Llega a 40, sí, 40, puede ser que tenga 40, 40, 41 años. No sé si llega, ¿eh? creo es, que menos. Y está en, una, en un cuartel es, lleno es, de hombres. Ni, es, ni es Stroessner, Pablo, ni Stroessner se animó a tener mujeres en un cuartel militar. De estos tipos, gobierno elegido democráticamente, lo cual también demuestra que eh, sea eh, Mario Abdo Benítez, eh, sea Iván Duque, eh, sea Bolsonaro... Eh, la, las elecciones que un gobierno sea elegido democráticamente no significa ni que sea democrático ni que no pueda violar los derechos humanos los viola igual entonces, este, bueno, Laura, nosotros la estamos defendiendo con una colega paraguaya y nosotros mismos acá supervisando todo lo que podemos el gran trabajo de la colega eh, y Lichita no apareció nunca más y nosotros hemos hecho varias presentaciones por Lichita inmediatamente la gremial de abogados manda una misión encabezada por el compañero eh, colega eh, Gustavo Franquet, secundada por Germán Lobán. La gremial manda una misión que la pasó muy mal también, con las FTC eh, pegada a los talones. Si, si estos compañeros iban a entrevistarse con un grupo de aborígenes, atrás venían soldados armados que les preguntaban qué querían, de qué hablaron, qué se les preguntaba. Bueno, fueron a la zona de combate, fueron al lugar donde desapareció, revisaron todo lo que pudieron y en un momento la gremial de abogados decidió que esa tarea, porque a veces se discute esto, no, sobre todo a veces no se entiende esto, la gremial decidió que esta tarea la tiene que llevar adelante expertos, expertos internacionales o expertos nacionales, que no la pueden, no es una tarea para dos personas o tres personas sin experiencia, que, que tiene que tener un un aparataje muy, muy importante. Así que después de un par de semanas levantamos la misión eh, y hoy la gremial no manda ninguna misión más, pero sí podemos adelantar que las Naciones Unidas va a mandar una misión eh, que, que ya están preparando a instancia de la gremial de abogados, una verdadera misión este, para recabar información, buscar al Ixite y recabar información. Porque una cosa es una misión de búsqueda otra cosa es una misión donde uno va a dar una conferencia de prensa, un seminario. Eso no es búsqueda. Eso está todo bien, nosotros aplaudimos, pero no es una misión. Una misión de búsqueda es cuando se va y se la busca. Este, y, y, y no hay como un Estado o como organismos internacionales para hacer la búsqueda. Militantes este, militante es que no tenemos experiencia en eso, que vamos a buscar? Sin embargo, nuestros compañeros fueron ahí y estuvieron. Entonces, hoy la situación es bastante complicada, con Laura presa, con Chita desaparecida, con las niñas muertas. Nosotros en algún momento, eh, la inteligencia paraguaya abiertamente, incluso reconocida en un programa de, de, de, de noticiero de televisión, empezó a, a hostigar a la familia Villalba en la Argentina, en Puerto Rico, con drones, con personal que aparecía por ahí dando vueltas, chequeando el lugar. La gremia le pidió al Gobierno Nacional si podía montar algún, alguna seguridad con fuerzas federales, lo cual hicieron, pero así todos decidimos traer todos para Buenos Aires. y Entonces trasladamos a la, a la abuela Mariana, a, a, las, a las hermanas de Carmen Rosa y, y Miriam, Miriam es la mamá de otra de las nenas muertas, y las trajimos acá, donde también hay otros hermanos, eh, Villalba y todos los niños, los 14 niños que están escolarizados. estar bajo tierra, ¿Cómo se acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea, si vos le hace el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego la casa, te patotea, tenés que ser eh, su familia con todo, digamos